¿Sale? Madre mía. ¡Ay, ah, tío? ¡Madre mía! ¿Qué ha tío? ¿Qué ha El puto Romero, tío Y cago en su puta madre Se ha jodido? ¿Pero que has salido, por orejas o...? por, por orejas, por orejas Déjame ver aquí todo en el caso.